Chicos, ¿cómo están? Bien. Bien. Hola. Bien. Van a hacer ahora algo distinto a lo que normalmente hacemos. Van a probar diferentes bebidas. Pueden ser dulces, pueden ser saladas. ¿Qué les gustaría beber? Cerveza. Cerveza. <risa> ok. <risa> Ceci. Un <risa> juguito. Para esto va a haber un um, piedra, papel o tijera entre ustedes dos. El primero que gane ese juego va a poder elegir el popote que quiere. Ahorita van a ver eh, ahí en esta caja los... Bueno, no, claramente no van a ver los líquidos, pero van a ver los popotes y van a poder elegir uno de los dos. ¡Wow! Okay. Ah, ¡Qué padre! Vamos a poner los feos a este hombre. Oh. <risa> Pasamos piedra, papel. Papel te queda ahí, ¿no? Sí. Dice? Amigos, ah. voltense a la pared y no volteen. Cierren los ojos. <ríe> Volteense, porfas, y cierren los ojitos. Ahí vamos. Nos volteamos y aparte cerramos los ojos. Pues de preferencia. Para, para, pa, para, para, pa para, pa para, pa para. Me hago perder, o qué hago. <ríe> y perdí. Vamos a cantar una ¿Te has puesto a pensar por qué hacemos esto? Yo, porque me obligan. Mm. Si supieran de verdad que no nos caen bien. Ah. <risa> no traigo lentes, no veo como quiera. Ah, no veo. Yo, no voy a saber. Yo tampoco traigo lentes. No veo. Chicos, ¿ya pueden voltear? Ahora sí. Pera, papel o tijera. 1, 2, 3, 4, tijera. ¿Con una nada más o tres? Ah, sí Ok, en empieza. O sea, yo, yo perdí Tú perdiste, Ceci, ¿eh? si eliges cuál de los dos popotes quieres ¿El de tu izquierda o el de tu derecha? Esta ¡Espera, no vea. No había ¿Piedra, papel o tijera? ¿Solo es piedra, papel o tijera o contamos? No sé, a ver, a los tres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 Ay, ah, yo no piensa a él. Ah, es no, tú eligiste eso, ¿Quién es el otro? No, eso no. está bien. Elige cuál quieres probar. O sea, tú, por eso era el Ajá, que ganara, iba a elegir. Okay. O sea, yo este, el que tú quieras, pruébalo Si ¿Sí, alcanzas o no. ¿Ya? No lo vayan a mover. <risa> <risa> oh. oh. ¿Eso te gustó, amiguito? ¿Qué es? <risa> <risa> Uno, dos, tres, pero potija. Samuel eliges, ¿cuál de los dos popotes quieres sin voltear a ver qué hay dentro de la Ay, caja? Ay no. A ver, ¿cuál es el bueno? Los dos. Este. Ah bueno. ¿Y conste que me dijo ella? Eh? Va. No la abuela. <risa> <risa> ni le ni le estás probando. <risa> Ah. Ay, no quiero. ¿Me diste el dragote? No. Es botanera. Es botanera. Oh my god. Es botanera. botanera. Oh my god. Ay, es que a Cecilia no le gusta el picante acá. Los... Yo ya lo puedo dar. Eliezer, dale el siguiente. ¡Oh! Se va a poner interesante. No manes. Ah, es como jugo B8. Exactamente. Sí. Uy, toy, ¿vale? no. ¿Hubieras preferido el otro? ¡No! no ¡Perfecto! ¡Vamos al siguiente! ¡Boteamos! ¡Ah! ¡Salsa! ¿Qué salsa? Como... Botanera ¡Exacto! ¿Y por qué te salió un flan transparente? Pues es... baba. ¡Me escopiste la cara! Esta ¡Botanera! ¡Exacto! ¡Sí es salsa botanera! ¡Ugh! te toca ¿No se sale el popote? No, no, está bien. Tómele. Usted, mame. no más Es como el refresco de Fanta Man. caliente. Mámele. No. No. ¿No es eso? No. Jugo. Jugo de naranja caliente. No. Ay, ¿sabe a naranja? Sí, sí, es jugo de naranja. Ay, ah, ya ve. Nada más porque está caliente, si no lo hubiera seguido tomando. <risa> ¿De dónde ¿Qué sacaste pelo? la Fanta? Ay, ah, sabían, la Fanta sabía naranja. Pero qué loco, pero qué loco que dijo Fanta. Qué maldito enfermo, pone salsa en un pepino. Coca de naranja iba a decir. Un enfermo, yo, me disculpa. Amigo. Chicos, volteáis otra vez, por favor. Eh, si le hice un chodo a Camachino. Machino. ¿sí? ¿Eh? Le hice un chodo a Camachino. ¿sí? Tomad. <risa> o sea, ya me que era un refresco. ahí. voy a Sin el. Se, me siento regañado. Ya me estoy poniendo nervioso. Y hey, si aplicamos las de y hacemos trampa. <risa> Chicos, eh. ya se pueden voltear. Más no pueden ver que hay dentro de la caja. Misteriosa. <risa> Va de nuevo. Un, dos, tres. Piedra, no, que ella elija. Ya elija? No. Esto no era parte del trato. No. El juego. No lo tienes que papel de tijera. Ay, ay piedra. <risa> <risa> Pasar. La salsa ahí. Y nada, Vinagre. Ah, caray, sí lo pensé. De eso sí me interesa, chips? ¿eh? Listo, chicos, pueden voltear. Ahora Igual, será... piedra, papel o tijera? Pues lo más probable sería que tú ahora eligieras. ¿O quieren piedra, papel o tijera? No, pues sería el mismo. No, el que tú no. quieras. A la, primera, a la tijera, vámonos, a la primera 1, dos tres, pero fue la tijera ¡Ay! ¡Estamos en riesgo! Ceci, tú pruebas primero ¿Cuál de los dos eliges? Mm. Samuel elige A ver, aquí estuvo la mala... No carretera. la muevas porque se puede caer Ay. ¡No lo vuelas! ¡No, no, no manches! ¡Ya! Pruébalo. Ya me dio la bomba. ¿A qué? Esclamato. No lo he probado, pero esclamato. Ay. Esclamato. Ay, no quiero probarlo. Ay, sí. Esclamato. No. ¿Jugo de ostras? No. ¿De ostras? b 8 Exacto. <risa> Ay, yo quería ese. A ver, Vas Va, Estela. Quiero ver si es. ¿Te recordó a un domingo por la mañana tal vez? Sí, pero está caliente. Ne, Yo no quiero probarlo. Entonces. Ok, me voy con este. Va. Ahora sí viene Oye. lo chido. ¡Oh, por Dios! ¡Mate Potter. ¿Qué fue? Problemas técnicos, Rosa. Entonces regresamos. <risa> ¿Qué era? ¿Son frijoles? No. ¿Lo puedo probar yo? Espera, espera. <risa> ¿Qué El mismo. Dale, pruébalo. Ya puedo probar el otro. Deja que adivine un poquito. No, no sé qué es. ¿No? Sopa de tortilla. ¿De dónde ah. está el asco? Para sos? no ir. ¿De dónde para no ir? <risa> pruébalo. <risa> no lo vuela, no lo vuela. Vuelve como a deshacerte no del juego eso. Ahí ponle el contador de trampa, ahí está. Dale, dale. Es lo mismo. B8. ¿No? ¿No? ¿No es eso? ¿No? Wow, Lo hizo un santo trago. ¿La mato? No. Eliezer, vas con el segundo. Bájalo, bájalo. Bien. Ya, agárralo. Es como jugo de naranja. ¿Como jugo de naranja? O jugo de naranja. Es jugo de naranja, exactamente. ¿Jugo de naranja? Puros feos le tocan ahí. Por aborazada. Por aborazada, exactamente. Destino. No. Espera, tiene. Es como un caldo. Que. Un, es un caldo como de, de verdura, no sé. Por ahí, por ahí vas. <risa> ¿Lentejas? No. No le digas así. <risa> este, o sea, no sabe mal. Entonces. Jugo naranja. Todinaste las dos. Yo llevo. Y Ceci solamente uno. Perdió Ceci. <risa> Toques. Ya. <risa> ¡Al ratito! Ay, mon, qué asco. A ver, pruébalo. ¿Pruébalo otro? ¿Por qué no. ves? ¡Dale! No, veas! no. <risa> ya, chicos. Muchísimas gracias. No, eso es para tortilla, tortillas. ¿Qué eso, es eso? Eso no es, es para eso? tortilla. ¿Qué rayos es esa cosa? Es como menudo, ¿no? Algo así. No, es Parece tortilla. Como... Hombre o sea, de vaya... tortilla, ¿Cierto, producción? Sí. ¿Ves? ¿De ¿Dónde? De Campbell's Me falta la tortilla nomás ¿Dónde está la tortilla? ¿Dónde está la tortilla? ¿De la de la de tortilla? Eh, no va a estar echado a perder eh. No, todo es nuevo, te lo juro Que ha sido comprado hoy Es probéten ahí en ETT este Ah, pero está muy salado Este... Es un caldo eh, ¿Cómo se llama el caldo de que venden en H&B? <risa> ya diciendo marcas Eh... Tienda de conveniencia. No. Este, ¿cómo se llama este. El caldo de. Sodiana. Ah. ¿Qué trae? Pues verduras, ajá. ¿Qué más? ¿Cómo se llama el, el rojito que dan en las entradas? Ah, el consomé. Consomé. No. Ay. Caldo de, de verduras, pero con. A sazoné, ver, ándale, sazonado con. A to, ver, ahí va Samuel, con va Samuel. Con toma. Ay, ah, ya tómale así ya. No. Ay, no han pasado, no se han pasado la chévere. Es rojo, es rojo. Mm. No lo veas. <risa> sí es. <risa> la verga. A, a mí no se me hizo mal. Es caldo de verduras. Rojo es ¿cómo se llaman? Albóndigas. Salsa de albóndiga. Este surimi. Es es es sopa de de algo. Ajá, trae tomate. ¿Sopa de sopa de verduras? No, tomate. ¿Sopa de tomate? No. ¿Sopa de pescado? No. ¿Sopa de Eso solo falta la última. Sopa ¿Y? de caracol. <risa> Mata Sopa de Te puedo decir ya si quieres. No, sopa de rojo tomate, ¡trae! Sopa de chile. Sopa de, sí, sí, no. de, de. ¿cómo se llama? Sopa. Sopa, es sopa de verduras. O sopa. Sopa roja, sopa de tomate, sopa de arroz, sopa de fideo, sopa de. camarón. Con lo que. con lo que te comes los. los, los sagrados alimentos, que nunca puede faltar. Sopa de tortilla. Ajá. Pero ya le había dicho. No. No. Entonces la pensé. Ah, pero la sopa de tortilla. Ay, güey. No mames. No, hombre. Pero la sopa de tortilla no es, no tiene tanto tomate. Pues es así. Es como más, como, más como en un caldito de pollo. ve sí, bien feo esa cosa. Mira, ya lo no, ver. sabe bien, la verdad. Sí, se la baña. Ah, a mí sí me gustó. Te lo puedes. Pero está muy intenso, ¿no? No, ya la vi. Eso no es sopa de tortilla, eso no sé qué sí, le pues sí. ¿Quieres? Está muy intensa, está muy intensa. <ríe> Chicos, muchísimas gracias. Se lo pueden terminar si gustan. Y eh, pues Taylor perdió porque tardó demasiado tiempo en Pero su Pero supe. <ríe> Después de todas las sopas que hay en el pinche mundo. No puedes decir malas palabras. Ah, aquí. No se puede. No, pues hace rato dijo la palabra de la, la, la B word. Big World. Ah. ah. Salud, provecho. Aliméntense sanamente. Coman frutas y verduras.